Buongiorno cari amigos, da Pablo. El giorno de hoy, como podéis guardar el portato cueste este peso. El giorno de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer. Vamos a elaborar el bicipiti. Vamos a hacer tres ejercicios para el bicipiti con el peso. Y vamos a hacer tres ejercicios a cuerpo libre. facho. un ejercicio con peso y uno a cuerpo libre. Así complementamos eh, el ejercicio de peso con senza, senza peso. Así estimulamos nuestro bicipiti. Si sí, diventa grasa eh. Buongiorno cari amigo da Pablo, el giorno de hoy Como te guardar Guardando con este valilleta con el peso Como te guardar Ya sistemato cual y manubrio El giorno de hoy Que qué cosa facciamo Vamos a fare, a elaborar el bicipiti Vamos a diventar ese bichipiti Tódico, bien así ah, Bien firme Aunque el mío de es grande Pero mi objetivo es mantenerme No lo volo tampoco troco grande Ni tropo piccolo Lo importante es Mantenerse un físico de espialla, ok. Voy a molar este peso. Vamos a mover un poquito de le, le, le bracha. Que voy a facho un ejercicio con peso y uno a cuerpo libre. Vamos a hacer solamente tres. Basta tres, consigue menos nuestro bíceps está en forma, ok. Que no manque siempre la hidratación, eh? ok. Perfecto, perfecto. Hacemos cuánto. Pero el peso, o ni uno puede prender el peso que hay en casa. Si no hay eh, el manubrio, puede prender dos botellas de agua, de un y dos litri, cualquier cosa que sea pesante. Vamos a iniciar lentamente, lentamente. Prendo el peso, prendo el peso. Nuestro primo ejercicio. Voy a abrir, abro el pie a la estrecha misura de la espalda. Contraigo mi abdomen. Abro un poco la espalda. Vamos a hacer... Cur, cur, vamos a hacer. Vamos a fare 10, 10, dai. Dai, vamos a hacer esto. Lentamente, 1, 2, 3, 4, tira el pecho fuera, 5, 6, 7, senza balanceo del ginocchio, 7, 8, 9, 10, ok, Vamos a metterle 10 piegamenti, 10 piegamenti, 10, 10, subito, subito. 1, 2, il corpo diritto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfetto, abbiamo fatto la nostra prima serie. Ahora, voy a hacer la segunda serie, vamos a hacer el martelo, el martelo siempre con el, con, el manu, con el manubri y nuestro segundo ejercicio con a cuerpo libre. vamos a hacerlo más estretino así elaboramos el tricipiti okay. Mantente, mantente, mantente, mantente, todo no va ah, bosco en città, ok, perfecto, poca pausa, poca pausa Nuevamente abro y piejo hasta esa misura a la espalda. Contraigo mi abdomen. Guardo de frente. Vamos a hacer esto igual. 1. Lentamente, lentamente. 2. 3. Vamos a hacer 10. 4. Contrae. 5. 6. 7. 8. 9 10 Ok, perfecto, perfecto, perfecto Va aprendiendo un poquito de forma Vamos a queuder un poquito chiudere. Vamos a queuder un poquito Que uso, que uso, Va 1 2 Completa 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, perfecto, perfecto. Vamos a hacer... Tú reposas, nuestro próximo ejercicio, guarda, siempre con el manubrio. Vamos a hacer esto. Tra, tra. Vamos a estimular el bicipiti. Con este ejercicio estamos estimulando el bicipiti. Con peso, sin peso, y así, Le enviamos una información a nuestro cuerpo para que cueste bicipiti se tónico. Ok, vamos con el, nuestro tercer ejercicio, guarda, Siempre, piego el ginocchio, inclino un poquito hacia adelante la, eh, la parte superior. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vale, vamos a meterle. Mettere uno dei tricipiti, guarda. Come si a fare questo, guarda? Piego, piego, piego. Piego. Uno. Due. Eccendo, eccendo. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uh ok, ok, yo esto lo voy a repetir nuevamente tú a casa lo fai 3, 4 y 5 voltios puedes modificar el peso puedes modificar aunque la repetición lo importante que tú sentas el laboro al bicipiti Ningún músculo labora solo pero si se debe sentir el músculo principal. Que hoy es el bichipiti. Si tú no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. No esperes de Ok, vamos a iniciar de capo nuevamente. Prendo el peso. Piego el ginocchio. Piego el ginocchio. Esquina directa. Abro un poquito la espalda y se va. Uno. Lentamente. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Perfetto, adesso andiamo. Piegamenti, piegamenti, piegamenti, piegamenti. Nuovamente lentamente, ok vamos a hacer un, una pequeña modifica vamos a hacer esto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ok ok uh. <laughs> Ya el bichipi te está prendiendo un poquito de. de orba. Está prendiendo. Ok. Le damos un poquito de. de agua. Yo consiglio de hacer estos ejercicios al menos de. de 2 a 3 voltas y semana Tú puedes modificar el peso, aunque la repetición Nuestro próximo. Nuestro próximo a martelo, a martelo, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, netamente, 10 ok qua continua è stretta stretta stretta stretta è stretta stretta stira come fa a farlo come fa a farlo un po sostenuto ta, ta, ta, ta. corto corto corto corto guarda Vamos a farlo corto corto corto guarda corto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok uh, estamos estimulando <ríe> dentro de y trichipiti ok eh, una piccola pausa vamos a hacer nuestro último ejercicio nuestro último nuestro último nuestro último se sentirá un poquito la fatiga pero tú tú arribarás fino a la victoria si tú te forza y le mete empeño, constancia. Si tú quieres ver grandes resultados, y debe ser constante, disciplinado. Mete la voglia, mangiare bene dormir bene Ok, próximo. Piego, piego, piego, piego. Chiudo, guarda, qua Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 1, 2 un en piu? ok, perfecto, pues continua, pues este último me va a morir, va bene, va bene, dai, vamos a hacerlo, nuevamente, nuevamente, lo faccio así lado, así guardate como es, guardalo, guardalo, guardalo, vá. guardalo, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 uh. Ok, per il giorno di oggi abbiamo finito tu a casa lo ripeti 3, 4, 5 volte Gracias a todos por guardar estos ejercicios para diventar el bicipiti grande. Debe ser constante, Mangiare bien, alenarte bien. così vendrás grandes resultados. Si tú, ancora, no te has inscrito, inscríbete a eso. Láchame tu comentario. De cuore, Pablo.